Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo Mi nuevo video de hoy estamos en creativos con Ramón parte 5, no sé. Así a la con bueno, pues sí, estamos con el ladrillo. Bueno, ahora toca bombardear. Un, poquito, un momento, un momento, bueno, tío. A, a ver, A ver, a ver, Júmate. a ver, a ver. tu puta. Uy, el arma con el... Ya. ¡Ta madre! ¡Espérate, espérate! ¡Winrar! ¡Y Messi. ¡La verga, madre, madre. madre verga! ¡Put, put, put, put, put, put, put, put, madre. madre. Ya 14 de, <risa> de. me <risa> la pela Uh, eh. No, ya Ya me queda bien poca madera, voy a la perra, te voy a decir ping No. toca, ¿Dónde está? Ah. No. Creo que No. ¿Dónde ese que lo va a hacer el video No, no, no, no. Este que lo va a estar en el video de Fortnite con Ramón. Ahí vamos a jugar Penny Con la skin de Minecraft. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> Pero cambiaron de lugar a la verga. Ahora el boloncho, ahora está raro que está donde está el boloncho. ¿Y el boloncho es que No, no, no, no, hay plata la música. No, no, no, no. El copyright es más peligroso que eso. Bueno, el copyright me da p madre la madre la madre este ¿eh? no la madre gracias madre la madre la madre la madre la madre madre la madre madre madre madre madre la madre la madre Vamos madre a madre madre madre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 El que me va a matar, el que me va matar, el que me va a matar, el que Hola No, no, no, perro, no, no, no, no, no, no, no, no, me. no, no, no, no, la no, <risa> Ese es como pato, güey. Es bueno, que ya este tú. con el carro no te digues fruto. Güey. ¿Qué decías? Pinche pico la verga, mala cara. Vendejo esto es un chingo de madera, güey. Pinche vato, güey, Se va a acabar el se va a acabar el frente por tu puta, güey. Que viene la fe, no visto, ah, YouTube, YouTube, vale más de cinco puntos, vale más de cinco puntos, vale más de cinco puntos. Lo que dijiste lo corto y ya fin, la chupa. La música, pinche música de. Vale, bricudo. Me Hernandez, pi pi pi pi Me pi puto pi también puedo pi pi pi pi pi pi A la verga de que mierda si sí se wey, puedo hacer así. <risa> Yo también, wey. Hola, la olla. No, sé no sé para qué dije <risa> si, si te doy el video, termina. Si te doy el video, termina. Si te doy el video, termina. Si te doy el video, turbo me va a terminar. Hijo de puta me me estoy quemando ¡Ah! ¡Oh! No te voy a el mando doy el ah. Si te doy el ser turbo hiper mega con... AHHHH AHHHH AHHHH AHHHH TENGO que subir ahí que subí un minuto no video no, para... Hijo de puta Espera tengo más no. valiste oh, oh, turbo mega hyper contra mega. Eh, voy a andar <tose> no, no. No. No. un no el que el que me dispara, puto, que me dispara, puto. Si todo y el video termina. Vete la verga. Si todo y el video termina. No, pendejo, no hijo de tu puta madre, güey, no se vale escotear güey, no se vale escotear güey. No se vale escotear güey, se vale escotear güey. No se vale escotear güey, no se vale escotear güey, este la verga si no, y nada a la ¡Ah!